Suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Santos Laguna contra Impact Montreal. Horario, alineaciones probables y dónde ver el partido de la Conca Champions. El equipo de Santos Laguna vuelve a la actividad en la CONCACAF, Liga de Campeones, este miércoles, al enfrentarse al Impact Montreal en partido correspondiente a los octavos de final. El encuentro será transmitido por la señal de Fox Sports a las 21 horas. Santos Laguna no ha traviesa por su mejor momento, ya que marcha último en la Liga MX y viene de perder ante el Club América. Pedro Caincinia sabe que es la oportunidad para poder tener un punto de inflexión ante un equipo que está realizando pretemporada. Alineación probable de Santos, Laguna, Acevedo, Doria, Torres, Rodríguez, Covea, Cervantes, Campos, Lozano, Gorriarán, Aguirre y Preciado. Por su parte, Montreal Impact ha tenido una gran temporada, ya que no conoce la derrota en sus últimos tres encuentros. El cuadro canadiense no tiene un buen historial ante clubes mexicanos. De los ocho partidos disputados, solo tiene una victoria precisamente ante Santos Laguna.